Buenos días. Aproximadamente transcurre el día 43 de la contingencia por la pandemia de COVID-19, a partir de cuando se suspendieron las actividades escolares, algunas laborales y se implementó la sana distancia en la entidad como medida preventiva. Muchas cosas han pasado y mucho se discute sobre varios temas. Pero lo más importante en una situación como la que estamos viviendo es comunicarle a usted información responsable. En otras palabras, hacerle llegar lo más pertinente y las principales recomendaciones. A partir del día 21 de abril, inicia la fase 3 que traerá consigo una gran cantidad de contagios y de hospitalizaciones. Por esa razón, las medidas de sana distancia se volverán más estrictas. Al día 26 de abril, la información oficial era de 14.677 casos confirmados y 1.351 defunciones. Debemos considerar que de acuerdo con el subsecretario lópez Gatel, se implementó en el país el método centinela para calcular el nivel de dispersión del virus. De esta manera, el número de casos confirmados se debe multiplicar por lo menos por 8 para darnos una idea del nivel de propagación. Hemos observado en redes sociales muchos cuestionamientos sobre la medición que ha hecho el gobierno federal de los contagios. Ciertamente, todo se puede cuestionar o perfeccionar, pero no es el momento de enturbiar las acciones de las autoridades de salud en el país. En el caso de Guanajuato, las autoridades informan al día 26 260 casos confirmados, 130 casos de transmisión comunitaria y 20 defunciones. Lo que se observa en nuestra entidad es ya un crecimiento considerable, pero con cierto retraso respecto a otras partes del país, por lo que las semanas más críticas, como han comentado los expertos, vendrán en las primeras semanas de mayo. Lo que también se ha explicado sobre la fase 3 es que se hace el anuncio oficial a nivel nacional pero se vivirá con mayor intensidad en ciertas zonas metropolitanas donde ha existido mayor contagio como en la Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana. Otras regiones donde no ha existido alto contagio no se experimentarán las circunstancias de la fase 3. Lo que se pone a prueba durante la fase 3 es la capacidad del sistema de salud para atender los casos graves. En otros términos, el número de camas de terapia intensiva y ventiladores. Sin duda, en algunas partes del país se verán superados por el número de casos. Pero no debemos caer en alarmismos ni compartir información que no nos consta. A partir de lo que señalábamos de las regiones en la fase 3, las autoridades han diversificado las medidas de contención por municipios. Algunos municipios que no han presentado contagios ni son vecinos de localidades con contagios podrán regresar a sus actividades a partir del día 17 de mayo. Los municipios con contagios considerables tendrán que regresar a la actividad hasta el día 1 de junio. Todo dependerá de la evolución que exista durante estos días. Como podemos ver, todavía nos quedan muchos días en que se nos pide que permanezcamos en casa para evitar el aumento de contagios. Es verdad que todos tenemos circunstancias distintas y para algunos es indispensable salir a trabajar para poder subsistir. Pero en la medida de lo posible, apliquemos las medidas de prevención y de sana distancia. Los que podemos permanecer en casa, hagámoslo. Cuidemos a nuestros adultos mayores y a nuestros familiares con problemas de hipertensión y diabetes. Seamos cuidadosos y prudentes. Enfoquémonos en superar los retos que implica trabajar desde casa, en ayudar a nuestros hijos en sus actividades escolares y en la propia convivencia escolar. Podemos, y es nuestra responsabilidad, poner nuestro granito de arena, para hacer que prevalezca el bien común. Muchas gracias.